¿Cómo crear contraseñas para usuarios en Windows? Bien, lo he dicho anteriormente. En el video anterior mostré cómo abrir la consola de creación y modificación y borrado de usuarios. ¿tá? Tenés que abrir esa misma consola. Mirate el video anterior, que ahí te explico todo para no hacer muy largo este video. ¿tá? La cuestión es: lo voy a hacer rápido acá. Sin explicar mucho, porque ya lo expliqué antes. Así igual, si vos lo, lo viste, lo, lo vas a entender. ¿ta? Eh, te voy a dejar a, en, en el pie en la descripción del video este programa. Eh, eso lo explico en el video anterior también, así que no voy a explicar dos veces lo mismo. Bien, vamos para acá. ¿Cómo hacer para cambiar contraseñas de usuarios? Eh, acá tengo a todos los usuarios que tienen el sistema operativo. Si yo quiero cambiar una contraseña, es muy sencillo. Si voy a, al usuario PPPP que creé en el video anterior, le doy Set Password. Acaba va de a decir, resetting this password. Ta, ta, ta, ta, ta. A Windows hay que decirle ta, ta, ta, ta, ta. ¿Ta? Entonces le voy a poner otro, otra contraseña. Muy bien. Y le doy OK. The password has been set. Está pronto. Así de fácil. agarras a cualquier usuario de acá. Clic derecho. Set password. ¿Sí? Y se, se, se, se, se. vos acordate, a Windows se, se, se. Así de fácil. ¿Quién te lo va a explicar en un tiempo récord? Ya me dejo de hablar porque si no, ya no sé un tiempo récord. Chao. Hasta luego. Nos vemos.